Una vez visto qué es la superficie y cómo podemos trabajarla en el aula de educación primaria, vamos a calcular distintas áreas de figuras conocidas. Antes de comenzar tenemos que tener en cuenta varias cosas. Si recordáis del vídeo de cálculo de perímetro, allí os decía que no podíamos descomponer la figura porque es posible que el perímetro cambiara. En el caso de la superficie, o del área, sí que podemos hacer esa descomposición y recomposición porque lo que nos interesa es lo que ocupa la figura y lo que ocupa la figura... Pues mientras no quitemos algo, podemos reordenarlo. Así podríamos, partiendo la figura en trozos, convertirla en otra que conozcamos. Lo que vamos a hacer en este vídeo es recordar y razonar cuáles eran aquellas fórmulas y de dónde salen que veíamos cuando hablábamos del cálculo de áreas. Empecemos por la más sencilla, el rectángulo. Si hacemos algo de memoria, recordaremos que el área de un rectángulo se calculaba como lo que mide un lado por lo que mide el otro lado o base por altura, suponiendo que tenemos el rectángulo perfectamente vertical. ¿Y por qué es esto? Pues sale directamente de la definición de área que vimos en el vídeo anterior, teniendo en cuenta las unidades regulares, es decir, los cuadraditos. Si hacemos un rectángulo, por ejemplo, con los bloques Multilink, lo que podemos ver es que la cantidad de cubitos que hemos utilizado, en este caso 18, no es más que multiplicar 6 por 3. ¿Y esto es magia? Eh, no, es multiplicación. Al final lo que estamos haciendo es aprovechar esas dimensiones para hacer el cálculo del área algo un poquito más rápido. Y el caso del cuadrado es idéntico, salvo que en este caso los lados son todos iguales. Como ya deberíais saber, un cuadrado es un rectángulo bastante especial. Y si no lo recordáis, os recomendamos este vídeo que saldrá por aquí. Quizás al alumnado le sea mucho más sencillo realizar el cálculo de área con el conteo de las distintas unidades que podemos colocar dentro. Pero llega un momento en el que se hace necesario, sobre todo por las figuras que vamos a ver a continuación, Utilizar lo que son las medidas dimensionales, es decir, en lugar de contar cuadraditos o cuántas veces podemos meter este cuadradito dentro de esta figura, utilizar lo que mide las distintas dimensiones. Vamos por el siguiente, el triángulo. Si recordáis, el área de un triángulo se definía como eh, base por altura dividido entre 2. ¿Y por qué es esto? Pues porque todos, todos, todos los triángulos son la mitad de un rectángulo. Y os quedaré diciendo, ¿seguro? Pues sí. Lo hay algunos que son muy obvios, como por ejemplo un triángulo rectángulo, que solo tenemos que cogerlo y duplicarlo y rotarlo un poquito. Para otro tipo de triángulo, como este que está aquí, hay que trabajar un poquito más, pero básicamente, si cogemos otro triángulo exactamente igual y lo recortamos un poco, podemos llegar a colocarlo para obtener un rectángulo que tiene como uno de sus lados la base y como otro de sus lados la altura. De ahí esa famosa fórmula. Vamos con otra figura, el rombo. Si recordáis, las diagonales del rombo eran bastante especiales, porque eran perpendiculares, y por lo general, salvo que sean cuadrados, cuadrado, las llamamos diagonal mayor y diagonal menor. Y por ahí va la fórmula del área. La fórmula del área era diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. ¿Por qué? De nuevo, por culpa de los rectángulos. Si tenemos un rombo como este que está aquí, resulta que es exactamente la mitad de un rectángulo. Podemos ver... Que las diagonales del rombo lo dividen exactamente en cuatro triángulos rectángulos iguales. Y si nos fijamos bien, nos daremos cuenta de que esos cuatro triángulos rectángulos son exactamente lo que les falta en las esquinas para poder construir un rectángulo. ¿Qué lados tiene entonces ese rectángulo que nos aparece? Pues nos fijamos que tiene de lado la diagonal mayor y del otro lado la diagonal menor. Así que el área sería diagonal mayor por diagonal menor. Pero como era la mitad, entre dos. De ahí sale la fórmula. La siguiente figura es un paralelogramo cualquiera o un romboide como a veces lo llamamos. El área era base por altura y esto nos vuelve a sonar. Esto es porque lo podemos transformar en un rectángulo. Lo único que tenemos que hacer es cortar uno de esos extremos que tiene y colocarlo en el otro lado. Y veremos que se nos ha formado un rectángulo que tiene la misma superficie, porque hemos conservado esa superficie descomponiendo y recomponiendo, y que tiene como dimensiones la base por la altura. Y tiene sentido, porque al fin y al cabo los rectángulos son paralelogramos. Vamos al último de los cuadriláteros, el trapecio. Para este hay que trabajar un poquito más. Lo que vamos a hacer es hacer una copia de ese trapecio y girarlo 180 grados y encajarlo justo en uno de sus lados, de tal forma que los lados encajen. Si nos fijamos, la figura que nos ha salido es un romboide, un paralelogramo. Y eso ya sabemos calcularlo. Será base por altura. La altura no ha cambiado porque no hemos añadido nada hacia arriba o hacia abajo. Y la base, si nos fijamos, pues veremos que es la suma de las dos bases que tenía el trapecio. De la base mayor más la base menor. Así que esa será la base. Entonces, el área de ese paralelogramo completo será base mayor más base menor. Todo eso multiplicado por la altura. Ahora bien, ahí nos aparecen dos trapecios. Eh, solo queremos uno, así que habrá que dividirlo entre 2. De ahí sale la fórmula del área del trapecio que era base mayor más base menor, todo eso multiplicado por la altura y todo dividido entre 2. ¿Y qué pasa si tenemos un polígono regular cualquiera? Por ejemplo, un heptágono regular. Como ya sabemos de nuestro conocimiento geométrico, podemos dividir cualquier polígono regular en tantos triángulos isósceles iguales como la dos tenga, en este caso 7. Si calculamos el área de 1 y multiplicamos por Tantos como haya, pues obtendremos el área de ese polígono regular. Con tener la altura de esos triángulos y lo que miden los lados, pues ya estaría. Ahora bien, os sonará que había una fórmula que no tenía en cuenta ni estos triángulos ni nada. Era perímetro por apotema dividido entre dos. ¿De dónde sale? Pues precisamente de lo que hemos hecho antes. El apotema es esa línea que va desde el centro del polígono hasta la mitad de uno de sus lados. Si nos fijamos bien, es la altura de cualquiera de esos triángulos. Y el perímetro no es más que multiplicar lo que mide el lado... Tantas veces como lados haya. Es decir, se nos queda como longitud del lado por el apotema dividido entre 2 por el número de lados que haya, que es exactamente lo que hemos hecho antes. El área del triángulo por el número de triángulos. Vamos a por la última figura conocida, el círculo. Porque es probable que nos encontremos partes circulares en nuestra figura. Si hacéis memoria, probablemente recordéis que el área de un círculo era pi por radio al cuadrado. Y la pregunta es, de nuevo, ¿por qué? Antes de esto, hacer un pequeño inciso. Recordamos que la circunferencia es el perímetro del círculo y el círculo es lo de dentro. No tiene sentido que digamos el área de una circunferencia. Porque el área de una circunferencia sería el área del filito que es invisible prácticamente. La explicación de este área es, aunque no lo creáis, debida de nuevo a los rectángulos. Vamos a coger el círculo y vamos a dividirlo en sectores iguales. Es decir, como si estuviéramos cortando una pizza. Y vamos a colocarlo de manera alternada uno al lado del otro. La figura que nos aparece mmm, no se parece nada a un rectángulo. Pero os podría hacer una idea. Si hacemos los sectores más pequeños y los colocamos entonces de manera alternada, la figura que nos aparece ya sí que se parece más a un rectángulo o a un romboide, dependiendo de cómo lo veamos. Y esto lo podemos hacer con trozos incluso más pequeños. Entonces podemos asumir que nos va a salir un romboide o un rectángulo. ¿Cuál sería el área de ese rectángulo o ese romboide que nos sale? Pues será lo que mide la base por lo que mide la altura. La altura, si nos fijamos, es el radio de ese círculo, porque es por donde cortamos esos sectores. ¿Y cuál es la base? Pues si hacemos memoria cómo vamos alternando esos sectores, vemos que colocamos la mitad arriba y la mitad abajo. Podemos verlo como la mitad del borde de pizza arriba y la otra mitad abajo. Y la mitad de la longitud de la circunferencia, si recordamos del vídeo de perímetro, sería pi por el radio. Así que en total el rectángulo tendría de área pi por el radio, por el radio, es decir, pi por r al cuadrado. Y como lo que hemos hecho es descomponer y recomponer ese círculo que teníamos, también es el área del círculo. Lo último, ¿qué ocurre si nos encontramos una figura que no sea ninguna de las que hemos visto hasta ahora? Primero, podemos ver si podemos dividirlas en trozos que sean de los que ya hemos visto anteriormente. Pues en triángulo, rectángulo, romboide, etc. Así podríamos calcularla por partes. Y si no es posible, pues tendríamos que aproximarla de alguna forma. Por ejemplo, podremos recurrir a unidades cuadradas de distinto tamaño, por ejemplo centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, decímetros cuadrados, hasta rellenar el máximo de superficie posible y después contarlas. Y esto es todo lo que tenemos en este vídeo. Si tenéis alguna duda, como siempre, podéis dejarla en los comentarios y nos vemos en el siguiente.